Vamos a empezar a jugar un poco con esto. Eh, aquí nos dice, con esta configuración inicial, nos dice RC, es el roll center, el centro de balanceo, es el punto verde. Instant center, los centros de, eh, instantáneos de rotación, izquierdos y derechos. En la parte central nos dice track width, esta es la anchura de vía, en este caso tenemos 784 milímetros. Y luego nos dice el brazo virtual izquierdo y el brazo virtual derecho, en este caso miden pues, aproximadamente medio metro de longitud. Con este botoncito podemos cambiar entre la suspensión delantera y la trasera, que nosotros podemos cambiarla. En este caso, por ejemplo, si os dais cuenta, es muy parecida, la suspensión es idéntica, simplemente hemos sacado un poquito más las ruedas traseras, las ballestas, y tenemos una anchura de vía de 78 delante y de 82 detrás. Podemos ir jugando con ellas eh, por separado. Nosotros empezamos a simular, vamos a suponer que esto sería la altura cero, es decir, sin peso el vehículo, simplemente si pusieras un bloquecito de madera justo el de la altura necesaria para que las ruedas simplemente acariciasen en el suelo. Ya vimos con el prehundimiento que esto va a tener un cierto prehundimiento. Pues imaginemos que sea, no sé, un centímetro. Pues vamos en, eh, subiendo el suelo, digamos, left bump. Bump, ¿os acordáis? Que es la compresión. Vamos a hacer una compresión, va por unos saltos. Si le das con las flechas, hace unos saltos un poco raros. Podrías escribir aquí 10, pero bueno, vamos a hacerlo con las flechas y vamos a hacer aproximadamente 10 milímetros, un centímetro de, de hundimiento. En este caso nos va diciendo cómo van evolucionando las, las cotas. Volvemos al punto inicial. En este caso tenemos un centro de balanceo que está en la posición 0, está en el eje en el centro del vehículo y a 110 milímetros de altura, 11 centímetros de alto. Está un poco alto para mi gusto. Y en el eje trasero está un pelín más bajo, 99 milímetros. Eh, ¿Qué ocurre si nosotros empezamos a accionar la suspensión? Pues en este caso vemos, vamos a comprimir, imaginemos que tenemos, no sé, 3 centímetros de recorrido máximo. Vamos a ir aquí hasta los 3 centímetros de recorrido. ¿Ves? El centro de balanceo ha bajado un poquitín. ¿Y qué ocurriría si ahora empezásemos a balancear la carrocería? ¿Veis? Empiezo a inclinarme, aquí me dice el grado de inclinación, vamos a hacer un par de grados. ¿Veis el centro de balanceo donde lo tengo situado? Podemos ir viendo cómo evoluciona nuestro centro de balanceo. No solo eso, sino todas las medidas que nosotros tenemos. Si vemos aquí en, en los brazos de control, nos dice pues, el grado de inclinación que tiene ahora mismo los trapecios. Esto es útil, por ejemplo, para calcular las rótulas, los ángulos de las rótulas tanto del superior como del inferior. Aquí nos va diciendo, por ejemplo, el ángulo de kingpin King que habíamos hablado antes. En el caso de la rueda, pues nos va diciendo todos los parámetros, cómo van variando con este comportamiento. Lo mismo en la suspensión delantera y en la trasera. Vamos a empezar, por ejemplo, pues a cambiar algo. Vamos a volver otra vez a cero y decimos que, por ejemplo, vamos a cambiar los puntos de anclaje de las suspensiones. Pues vamos a bajar este punto de anclaje. En el frame vamos a coger el punto de anclaje inferior, el lower, pues la X, la distancia horizontal, la misma, pero vamos a bajarlo en vez de 55, lo vamos a bajar, no sé, a 35, lo vamos a bajar 2 centímetros. Vamos a ver qué ocurre. Si lo doy al enter, fijaros, fijaros qué cambio. Fíjate, el centro de balanceo que estaba a 10 centímetros sobre el suelo, ahora de pronto está a 2 centímetros debajo del suelo. Y me voy diciendo todo el resto de parámetros. Por ejemplo, ahora tenemos una caída positiva de 2 grados, fijaros, en reposo. En realidad lo tengo que medir a mi altura de rodaje. Si nosotros tenemos un centímetro de prehundimiento, nuestro punto de referencia estaría aquí, con 10 centímetros, 10 milímetros de hundimiento Tendría un grado y medio. Pues oye, ¿qué es lo que tendría que hacer? Acortar estos brazos. El de arriba me de 120, pues lo vamos a poner, no sé, a 115, por ejemplo. Me he pasado. 117. Mira, 117. ¿Veis? Ahora prácticamente tenemos caída cero en, a la altura de rodaje. Podemos empezar a jugar. ¿Ves? El centro de balanceo lo tenemos aquí, a, a 25 milímetros debajo del suelo. Vamos a comprimir la suspensión a tope, hasta los 3 centímetros. El centro de balanceo está a 4, 4 centímetros por debajo del suelo. Vamos a empezar a inclinar la carrocería. ¿Qué ocurre? ¿Veis que el control del centro de balanceo en general es bastante bueno? No se mueve demasiado. Oye, pues hemos mejorado claramente la, la geometría. ¿no? Podemos hacer con una rueda lo que queramos, con la otra. Podemos coger un bache con una sola rueda, ver un poco. ¿Veis cómo el centro de balanceo se desplaza y ya no está en el centro? Simplemente va buscando el cruce de los dos centros instantáneos de, de rotación. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos modificar las manguetas, por ejemplo. Es, es muy sensible a la modificación de las manguetas. Imagínate que aquí tenemos 77 milímetros aquí, 50 aquí, 50 milímetros hacia arriba y 50 milímetros abajo. Imagínate que este de aquí, decimos que vamos a hacer unas manguetas 2 centímetros más largas por la parte superior. Pues en vez de 50 ponemos 70. Fijaros cómo cambia. Vamos a volver a ajustar los, los brazos de control, los, los trapecios. El superior lo hacemos más largo, en vez de 117, 120 por ejemplo, un poco más, 125... He pasado 122, 123. Venga, 123, con un brazo de 123 ya hemos vuelto a recuperar la, la caída eh, cero. Bueno, con la compresión de un milímetro me he vuelto a quedar corto, 123, 120, 125, 126, 126. ¿Veis cómo cambia el comportamiento completamente? Al centro de balanceo lo tenemos a 4 centímetros sobre el suelo. Eh, vamos a ver los... Eh, brazos izquierdos y derechos virtuales, son aproximadamente de medio de medio metro, volvemos a comprimir la suspensión hasta el tope y la balanceamos. Mirad, ¿veis cómo el centro de balanceo se me mueve más ahora? ¿Veis que prácticamente se me va hasta la altura de las ruedas o más allá? En este caso no sé si me convence esta modificación, pero es muy fácil jugar con todos los parámetros que queramos. Aquí, por ejemplo, en la, en la, en la pestaña de... de... De estadísticas de gráficas. Aquí podemos poner todas las gráficas que queremos. Por ejemplo, veis la localización de la abscisa, de la eje I del centro de balanceo, con el movimiento de la suspensión. Y vamos viendo en tiempo real cómo se va modificando. En resumen, podemos modificar todos los datos del coche que queramos. Además, si os dais cuenta, podemos ver el eje delantero y el eje trasero, empezar a trabajar por separado o copiarlos y pegarlos en el para copiar los, los, eh, los parámetros del eje delantero en el trasero y empezar a hacer nuestros ajustes. Cuando estemos satisfechos, este enlace de aquí abajo lo copiamos y nos lo pegamos en un documento de Word o en cualquier sitio para tenerlo grabado y empezamos a jugar con, la, con el diseño de la suspensión. Como veis, es una manera muy rápida de poder poner en la práctica nuestros diseños y ver el comportamiento aproximado que va a tener nuestro sistema. Podemos jugar con las diferencias de altura de los centros de balanceo, subir y bajar las alturas libres, etcétera, etcétera. Eh, herramientas como esta u otros programas más complicados que hay, pero vamos, yo recomiendo esta misma para comenzar, nos servirán para poner en práctica todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo y verlos antes de construir nada, por lo menos tener una buena simulación de cómo se va a comportar en la realidad. Nos vemos en el próximo capítulo.